Y pues nada, estamos aquí de vuelta en su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde hablamos de cine experimental, de cine distinto, de, de cine que piensa fuera de la caja. Y estamos hoy muy, muy, pero muy contentos por muchas razones. Entonces, bueno, primero que nada, antes de empezar a eh, despotricar, no despotricar, no, ahora no vamos a despotricar en contra de nadie, al contrario. Venimos que no cabemos del gusto, pero antes de, de platicarles todo esto y de presentar a nuestros invitados internacionales, como siempre, quiero darle la bienvenida, por fin, después de como tres meses que decidió dedicarse a volverse rica, en lugar de pobretear con nosotros los seres humanos no, comunes y corrientes, nuestra queridísima Carla González Treviño desde la colonia Narvarte, en ese monstruo horrible que es la Ciudad de México. Carla, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Te soltaron o qué? Eh. Eh, pues aquí repartiendo billetes. ¿no? no, pues aquí muy contenta de estar de vuelta un rato en, en este podcast tan chido y desde esta maravillosa ciudad. Ah, la mágica y la gran Tenochtitlán. La única. La única. Están en contingencia, ¿no? Que están ahorita, ahorita están en contingencia, no sé siquiera si pueden respirar. ¿A poco? No sabía. allá. No, bueno. no, tanta contaminación ya los tiene así, pero bueno. Bienvenida, Carla. Hola. Y en, eh, que huyó del país, definitivamente, yo creo que ya no lo vamos a tener de vuelta, solo para cuando se venga a su palacete de Cancún y su Condominio en la Condesa, el maestro Antonio Bunt, desde Montreal. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? No no está no está en Cancún, el palacete. Es, es más fresa, está en Playa del Carmen. Entonces, ay, eh, ay, ay, pues, ay. bueno, finalmente... Gracias finalmente, por pues, la aclaración. Pues, pues también es también es un gusto poder estar de regreso, ya que estaba como, como muertito. Entonces, ahora me van a llamar Macario Bunt. Eh, y, y, y pues bueno, ya, ya estoy después de dos, dos emisiones que no estuve Porque estuvo mi hijo por acá de visita Entonces pues ya estoy de regreso con mucho gusto Y con eh, renovado, renovadas energías Y con un gusto enorme de tener a nuestros invitados del día de hoy Nuestros invitados internacionales de, del día de hoy Entonces pues pues estoy muy, muy contento y ya me hacía falta también estar en este podcast más pirata de las redes. Buenísimo, buenísimo. Y pues ya, sin más preámbulos, sin más eh, hacerle al cuento, vamos a presentar a nuestros queridos amigos que están en algún lugar de eh, ese maravilloso país que no conozco, pero se me antoja mucho que es Chile, el colectivo Blob Cinema, que eh, ahora está representado por... Taís Morales y Pablo Pablo M. Ya nos contarán bien a bien, porque bueno, en realidad es este... o pues sea sí que es la maravilla de esto. Es la primera vez que nos, nos, nos vemos, hemos platicado por Instagram y hemos hecho cosas ahí juntos, ya, ya compartimos su película, pero no nos conocíamos. Entonces, bienvenidos, Taís y Pablo, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación, la presentación. Bien, bien, gracias. Súper, o sea, bacán estar acá... En este espacio de cine experimental, para nosotros igual, eh, Ultra MX siempre ha sido una ventana pulenta de exhibición de cine experimental y de, de cosas raras que uno encuentra por ahí. Entonces, gracias por habernos hecho parte también de esta selección y sí. también de, de participar de este podcast más pirata de la red. Eh, pues cuéntenos, ¿en, ¿en qué parte de Chile están? ¿En ¿Santiago? Sí, Santiago. Santiago, sí. Santiago, sí. <risa> Mira, también este supongo que debe estar igual de, de digo, se me que estar bien bonito, pero yo ya, como ya huí de la Ciudad de México, ya ya cada vez que ando por allá la, lo veo medio feo, la veo medio fea. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos porque nos platiquen? No sé, Maestro Bon, si usted tiene alguna pregunta, Carla. Pero no, yo quisiera que empezáramos. Nada, pues este, antes, antes de empezar, pues sí, yo creo que yo creo que el común denominador de nuestras capitales latinoamericanas es justamente eso, la contaminación, el caos, y yo creo que eso nos hermana enormemente también eh, en, en, en América Latina. No sé si eso sea un motivo para hermanarnos, pero bueno. Pues sí, porque es como, es como tener este padres irresponsables de pronto, ¿no? Este, bueno, bueno, bueno este, sí. y, y yo creo que también lo que sí es motivo de celebrar, yo creo que, yo creo que hemos entrevistado en estos, en estos últimos meses, estas últimas semanas, hemos entrevistado a muchos creadores y creadoras de Chile, entonces eso sí yo creo que es uno, es uno de, de, es un gran motivo para celebrar, para, para darnos una vuelta por allá, yo diría que Pronto. Tienes, tienes toda la razón, como que esta, este cierre de, de, de la edición Hacker del podcast que viene de la mano con, con el cierre de la edición de Ultracinema, eh, ha, ha sido curioso que han sido colegas, colegas chilenos. Pero hablando de celebración, antes de que se me olvide, y antes ya de entrar en, en, en materia para poder dejar a nuestros amigos hablar, si no, me, me va a salir una piedra en el hígado si no lo digo por fin se nos hizo, por fin, por fin los, los dioses del nitrato escucharon nuestras plegarias, no sé quién, no sé quién, este, a quién le caímos bien, porque regularmente no les caemos bien, el cine experimental no le cae bien al cine tradicional, pero bueno, afortunadamente por ahí alguien se ha de nosotros, y por fin estamos en vías, en vísperas de recibir un tan anhelado apoyo institucional, gubernamental, cosa que en los 10 años del festival no había sucedido, pero bueno, no queríamos hablar mucho porque del plato a la boca se cae la sopa, pero bueno, estamos en la lista, estamos trabajando porque si suceda. Le agradecemos al universo y le agradecemos a los que dijeron que, el, eh, que se dieron cuenta finalmente que el cine experimental es un cine que vale la pena apoyar y nosotros llevamos aquí 10 años de, eh, promoviéndolo, 10 años difundiéndolo y, y, y no nos vamos a cansar a pesar de los pesares. Y bueno, nada más porque si no se me iba a, a quemar la lengua de... De no decir esta maravillosa noticia. Ahora sí, chicos. Es una, buena, es, es una buena noticia para que también podamos nosotros quizá ir para allá. ¿no? Sí. No, ahora sí que, como decimos Se siempre, están, Ay, están ustedes invitados, están ustedes invitados siempre y cuando logren llegar. Acá. acá, si ya llegan acá, nosotros nos hacemos bolas, los recibimos, los alimentamos, aunque sea de tacos. Este, pero sí, lo complicado de repente es traerlos Pero bueno, ya, perdón, perdón tenía que decirlo Ahora sí, cuéntenos, ¿qué es el colectivo Blog Cinema? ¿De dónde surge? Eh, ¿Cuántos integrantes son? ¿Y en qué momento se les ocurrió eh, Empezar a hacer este tipo de cine Tan, tan, tan hermoso? Eh, bueno, la idea surge De los compañeros Aquí primero, eran más personas eh, Desde un inicio eh, De la creación, ¿cierto? Del colectivo eh, bueno, y poco, bueno, partió toda la idea en verdad desde la base de hacer creaciones libres un poco fuera de, de estas estructuras como academicistas, ¿cierto? Y crear desde esta experimentación y la libertad en realidad de poder experimentar tanto eh, narrativamente como materialmente ya desde la imagen. Eh, a raíz de eso, claro, va pasando el tiempo, van haciéndose, ejecutándose, ¿cierto? Eh, diversos trabajos. Eh, audiovisuales, cortometrajes, eh, va también eh, un flujo de gente circulando dentro de este espacio, eh, dejando varios trabajos igual que, que se concretaron, en verdad. Va surgiendo también la necesidad de expandir un poco esta forma de hacer cine, ¿cierto? Eh, que al final nuestra cuna es como el metraje encontrado, ¿no? Eh, desde esa misma base, ¿cierto?, de hacer cine experimental, de empezar a crear nuevas formas de producir también cine, como lo mencioné anteriormente, nace la necesidad de expandir un poco esta idea y comenzó a salir a la calle. Comenzamos a salir a la calle mostrando estos trabajos, ¿cierto?, creando algunos talleres también como de intervención de metraje análogo. En donde el fin es netamente eh, compartir conocimientos, experiencias, eh, quizás hasta dar alas también un poco, eh, sobre todo a espacios, ciertos lugares, territorios, en donde hay una idea generalizada, cierto, de qué es el cine, ¿no? Eh, cómo se hace, quiénes lo hacen, ¿cierto? Desde dónde viene y dónde lo vemos, ¿no? Eh, desde eso mismo, eh, para nosotros fue súper importante también el poder empezar a gestionar esto en territorios en donde quizás no está el dinero, no están las lucas para llegar a cine, para acceder a un cine, eh, ya sea tanto como una cineteca, ¿no? como también di diferentes plataformas también en donde se pueden ver cosas, ¿cachai? como que de repente uno eso lo siente tan cercano, pero en realidad no está tan a la mano de todos, ¿cachai? Eh, bueno, teniendo esa primicia en verdad, eh, comenzamos también a, a generar estas instancias en donde obviamente eh, la importancia de poder eh, crear eh, debates, ¿cierto? También desde un espacio súper político, súper consciente, súper crítico también y muy actual, que creo que es algo también que nosotros... Eh, mantenemos, ¿cierto? Como el estar constantemente cuestionando, ¿cierto? Eh, socialmente qué está pasando, cómo esto también repercute en la forma en que estamos haciendo eh, nuestros trabajos, cómo nos mantenemos activos, eh, no sé, te doy el ejemplo de pandemia también, ¿cachai? Como estuvimos todos encerrados, nosotros trabajábamos desde la calle generando cosas eh, materiales eh, o estas mismas muestras que les comentaba y fue súper difícil también, y ahí empezar también a darle la vuelta, ¿cierto?, a cómo, cómo seguimos trabajando, cómo seguimos estando activos dentro de este cine, que es el que creemos que tiene que ver con esta experimentación, ¿cierto?, pero también con este tinte social, como político, antipolítico, quizás, ¿cachai? Eh, van surgiendo estas nuevas también formas de, de adaptarnos. Eh, fue difícil también, nos vimos un poquito apretados, pero también logramos hacer un par de muestras de cine online, eh, logramos proyectar en una de ellas, en un edificio, ¿cierto?, mostrar los cortometrajes, justo también en el centro de Santiago, eh, gracias a otros compañeros también que, que apañaron es, en ese momento. Eh, pero eso, en verdad, eh, creo que hice una síntesis súper gigante de todo lo que hacemos, pero es netamente movilizar el cine y romper este imaginario eh, de cómo se hace cine, de qué es el cine, en realidad es generar resistencia a través de imágenes. Creo que lo veo desde ese espacio en realidad. No sé si Pablo quiere agregar algo. Yo creo que ya dijiste cómo... La, cómo la Me comí todo, sí, lo siento. Sí, no, no, igual voy a tratar de agregar algo. No, Más que nada, como que todo esto nace a partir de lo que mencionaba la compañera, que a través de romper un poco esta barrera académica, porque todos venimos de... de las escuelas de cine es normal, entonces al momento de querer hacer cine nos vimos entrampados de que ese cine no es real, de que hay que conseguir un productor, del tema del fondo, como que esa vuelta para nosotros no era válida dentro de nuestro contexto social, educativo, etc. Entonces, el cine experimental llegó al colectivo de forma sorpresiva porque partimos netamente desde de la visión de toda esta fórmula del tercer cine que, que, que pegó en los años 60 y 70, entonces... Para nosotros el cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, fue como un inicio dentro de esto. Y además de nuestros compañeros pares, como la Escuela Popular de Cine, y otro espacio de resistencia de, de tanto educativo del cine, eh, nos sirvieron de inspiración para esto. Entonces el cine experimental llegó a combinarse con el documental. Y a través de esa fórmula fue que fuimos experimentando a través de los, los pocos medios que teníamos. Y los pocos medios los menciono porque muchas veces nos, eh, hacemos talleres y la gente nos dice ¡Oy, oh, qué bacán que ustedes tienen posibilidad de filmar en Super 8! De poder intervenir 35 milímetros. Pero todo eso lo hemos realizado a partir de la precariedad y esa precariedad la hemos tratado de transformar en posibilidades para otras personas dentro de los talleres. Porque a nosotros también nos picaba el bicho de este maldito tiene o estos cuicos culeados tienen todas las cámaras para filmar y nosotros no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces de ahí... De a poquito empezamos como recicladores a, a, a hacer funcionar esta máquina que es el colectivo y a entregarle herramientas a otras personas, desde niños muy chicos hasta adolescentes, personas viejas que se encuentran con el metraje, que se encuentran con el celuloide también. Entonces, el colectivo, lo que mencionaba la compañera también, es eso: es una resistencia a los medios y a los medios hegemónicos del cine también. Está, está maravilloso, digo, ya lo dice nuestro amigo Kirby Ferguson, el creador de la serie Everything is a Remix. La reapropiación es el arte del pueblo, ¿no? Cualquiera puede hacerla y está maravilloso que ustedes lo hayan pensado así como una herramienta, digo, la palabra democratización suena ahorita en, este, en estos momentos eh, pues, pues, demagógica, no sé, quizás o sea, no sea una locura, pero de alguna manera sí. Eh, eh, es algo que nosotros a través del, del, del festival, del podcast, de cualquier lugar donde nos dejan hablar de cine experimental, lo, lo decimos, no, es, es, es un, un cine más democrático, el cine experimental, ¿no? en, en muchos sentidos, lo puede hacer cualquiera, que es algo de lo que intentamos, no, quitar el velo de que solo los académicos y que es, es un cine que, que es para unos cuantos y que solo unos cuantos lo entienden. Y cuando está demostrado, lo, lo acaban de mencionar ustedes, ¿no? En realidad el cine tradicional es solo para unos cuantos, es solo para unos cuantos que pueden eh, pagarse, eh, o darse el, el lujo de juntar un equipo y de, o sea, sí, digo, tampoco es, hay, hay ejemplos de películas que se pueden hacer con muy bajo presupuesto y muchas ideas, ¿no? pero en general la, la forma de producción se involucra a muchísimas más personas y a lo mejor esas películas no son tan, <risa> tan llegadoras, ¿no? Como una película eh, experimental hecha por ti mismo sentado frente a tu rollo de película sentado frente a tu computadora y, y eso puede hablar incluso más, mucho más hacia el corazón, hacia el alma que, que una película en donde, bueno, se invirtieron millones y millones de dólares, ¿no? que son como, como papas fritas y, y aún las papas fritas son más ricas, pero bueno, qué maravilla ¿no? pues este, nuestro ya quisiéramos más colectivos como estos, ¿no? por acá, por estos lares y de repente no, los colectivos se descolectivan solos Sí, y, y, y se pierde justamente esa, ese, ese no hola, vaya. hola, hola, hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, entonces, Micha es el que no me escucha. Yo estoy aquí y, y los escucho y yo creo que, que justamente la, la idea, el espíritu es, es, es, eh, el, el espíritu del verdadero cine latinoamericano debería ir justamente en ese sentido, ¿no? Que de pronto los colectivos, como dicen muchas, se descolectivizan o se vuelven más elitistas, ¿no? Entonces yo creo que es como muy natural la evolución del cine experimental como nuestro cine latinoamericano. Entonces eso me... Me, me entusiasma mucho y yo creo que no, no, no dejamos de insistir en ello en este podcast y en Ultracinema. Entonces, pues sí, está, está sensacional y, y pues sí, ese, lo, me, me llama la atención lo que dice Pablo, ¿no? Que, que se habla de, de que el cine, digamos, hegemónico, tradicional, pues es un cine irreal, en, en, sobre todo en, nuestro, en, nuestras, en nuestra región, ¿no? realidades. Nuestras realidades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, porque pues no tenemos esos recursos que podría tener cualquier otro cine cine hegemónico, ¿no? Entonces, sí dan ganas de hacer hasta un, un manifiesto nuevo latinoamericano, entonces, pues, habrá que pensar pues más... en algo. Maestro Bund, usted que está ahorita ahí, dándose la gran vida, este, allá por aquellos y que no hace nada de frío donde está usted, pues póngase. No, algo. yo no, yo no, lo interesante es que ya no hace frío, ya. ¿Ah, ya no? Ya no. No, ya se fue, ya la nieve no sé. se deshizo completamente. Muy bien, pues igual, igual empieza a darle ahí, seguro, mira, lo que podemos hacer es igual empezar a plantearlo y, y con todas estas juventudes con las que nos hemos topado en el podcast, pues igual ellos le pueden ir dando seguimiento, creo que eso estaría, estaría lindo, ¿no? Escribirlo así como... Ah, absolutamente. Mejor, ¿no? Pero bueno, ya, ya mascullaremos esa, esa idea. Ahora sí, platíquenos, pues, ya nos contaron sus orígenes como colectivo. Y la verdad es que esta película, no, yo, yo la... Eh, cuando la vi con que nos la mandaron, me, me, me recordó a una, a una de, un, de un colega que tiene más o menos el, la misma estructura utiliza. Cine, básicamente Cine Casero, no sé si la han visto, que se llama Allá Vienen, de Ezequiel Reyes. Eh, evidentemente es, eh, digamos, es como un poco en la línea, la suya tiene, tiene eh, otra, otra potencia, es otra temática. Bueno, son temáticas cercanas de alguna manera, ¿no? Este, me recuerdo mucho, me recuerdo mucho, pero digo, acá la, la, la cuestión es, es, es, compleja, es complicada, es compleja nosotros a la distancia, seguimos muy atentos porque somos muy amigos de... Digo, tenemos varios, ahora ya tenemos más amigos eh, cineastas chilenos. Pero en ese momento, pues conocíamos a nuestros colegas de procesos de error, ¿no? Estaban muy pendientes un poco a través de, de ellos, cómo se iban, adando, se iban dando estas protestas en, en, en Santiago y en, y en todo Chile en, en, en el 2019. Pero bueno, pues, ¿cómo, de, dónde surge, ¿de dónde surge carta Paula? Digo, es, es fuertísimo saber que es una carta de verdad, ¿no? O sea, es fuertísimo saber que, que, que, que la chica existe, no, no, no sabemos eh, más acerca de, de, de su situación, pero bueno, pues ahora sí que cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo surge, cómo se les ocurre contra, contrarrestar las fuertes palabras de, de la carta con, con imágenes encontradas. El proyecto nace... Eh, a partir de un taller online que realizamos que es un taller en Super 8, que es muy extraño realizar un taller de Super 8 online, como que <ríe> no, hay, no hay para disparar, ¿no? Entonces, de este espacio memoria celuloide, que es un espacio en España, eh, ¿alguien preserva esos archivos? <ríe> Nos entregó un pack eh, con estos archivos, entonces... A partir de, de, de ese pack, teníamos que hacer un cortometraje, un ejercicio. <ríe> eh, y son archivos caseros, familiares, de una familia que y corriente en España desde los años 50, 60. Entonces, en ese tiempo, o aún sigue muy latente, los presos de la revuelta que luego del estallido social, y antes también, han existido presos políticos. Entonces, entre ellas eh, cayó Paula y muchas personas más, jóvenes, cabros, adultos, etc. Entonces se tomó la carta de ella que escribió mientras estaba en Cana, eh, se escribió como para darle más difusión a toda esta situación. ¿no? La carta nos ha servido de alguna forma para visualizar el tema de los presos de la revuelta eh, fuera de Chile. Y a partir de eso, eh, hemos estado seleccionando varias cartas que están en proceso de realización eh, de otros y de otras presas de la, de la revuelta, eh, y unificarlo, este, esta problemática social, con el cine experimental, que para nosotros es nuestro medio hoy en día de, de poder decir y de hablar. Eh, y a partir de eso surge la carta de Paula, eh, se escoge esta carta, no sé cómo llegamos a ella, eh, y se unifican con estos archivos que, que eran de memoria celuloides eh, y creo que el montaje eh, y creo que lo que dice ella a pesar de que son contextos muy diferentes toda esta magia del cine experimental y de la repropiación eh, hacen o se convierten en esta magia con, con esta obra creo yo como que qué tiene que ver o cómo se relaciona esto la cárcel con lo, con lo zoológico eh, la nostalgia eh, los sentimientos, los niños con estos cabros que salieron a marchar a, a decir lo que, lo, está, lo que estaba pasando. Entonces, eh, creo que las cartas visuales nos no, no acomodó mucho, entonces fue como a partir del archivo que, que fue como revivirlo, ¿no? lo que decía Jimena, el archivo muerto, eh, o sea, hay que tomar el archivo para revivirlo, ¿no? hay que hacerlo vivir estos archivos, entonces los archivos domésticos para nosotros son esos, como darle una nueva vida. Eh, no sé si André quiere complementar algo más. Eh, sí, bueno, eh, pasa mucho y que fue algo también que, que, bueno, es una dinámica en verdad de la revuelta también que se dio sobre estas cartas, pero creo que también después al empezar a, a, a crear esto, ¿cierto? También empezaron a surgirnos como varias o salieron comentarios, verdad surgieron varios comentarios como con respecto a lo que hablamos, bueno, nosotros tuvimos un taller ayer en donde conversamos también de Carta de Paula, y es súper eh, cuático cómo se entrelazan o se cruzan dos mundos, ¿cachai? como pensar quiénes son los dueños de este archivo, ¿cachai? que son personas de, de una élite, personas como muy cubicas, con mucho dinero, poder adquisitivo para poder... Eh, sacarlo ¿cierto? a la luz esto y que llegue a manos de nosotros y que la ocupemos para hacer una carta de una presa política y creo que también ahí eh, es súper interesante también cómo, cómo se materializa ¿cierto? y cómo también va, va, va creándose una narrativa también en base a, a esto, ¿cierto? que es súper interesante igual como lo que pasa como con estos cruces. Carta de Paula, como mencionaba Pablo, es, es es como el inicio de varias cartas que tenemos pensado hacer también. ¿sí? Como tenemos pensado seguir haciendo otras cartas de otros presos, presas, ¿cierto? Eh, bajo también esta misma lógica de, de la recuperación de estos archivos y generar una historia, ¿cierto? Desde lo sonoro también, que creo que, que es súper importante como ese juego de la imagen y, y la carta, lo que genera también, como, como entrar un poquito también en este mundo, quizás nunca vamos a sentirlo realmente, pero sí podemos acercarnos a, a toda esa realidad, ¿cierto? Ya, ya nos dirás, Carla, ¿cómo, cómo, cómo viste tú que tuviste la oportunidad de trabajar con, con Cine Casero en la Cineteca. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Carta Paula? Pero antes de eso, me gustaría aprovechar para mandarle un saludo a nuestro amigo Salvi Vivancos, que es eh, el, el coordinador de Memoria y Salud. Deberíamos invitarlo ahora que ya vamos a dejar de ser este, edición hacker a partir del. del digamos que. El, o, o, Técnicamente este es el último capítulo de la edición Hacker porque el, para cuando salga, uh, el siguiente fin de semana después de que salga este podcast se habrá terminado por fin, Ultracinema X, el décimo aniversario después de seis meses de hacer locuras ya se habrá terminado, entonces podremos empezar a liberarnos un poquito de, de, de en, en, la, en relación a los invitados y bueno a lo mejor Salvi lo podemos invitar, pero bueno, Carla ¿cómo ves? ¿cómo viste? Carta, carta de Paula. Ah, pues, eh, de hecho me gustó mucho, eh, creo que es de las piezas que he visto que más me han gustado, porque además de que la narrativa visual es muy buena, o sea, realmente sí lograron, o sea, sí, justo como mencionabas con la pieza de Ezequiel, ¿no? de, de, de, de Allá Vienen, eh, me parece que, que es, está muy bien lograda, o sea, visualmente dices, no manches, sí te está contando eh, a través de ese archivo, te está, bueno, entonces, sí, de, esa, de esas pelis eh, reapropiadas que está contando lo que la carta dice, eh, me parece una idea genial haber hecho estas cartas visuales, o sea, sí, en el momento que, bueno, a mí me hizo recordar como momentos de México, que yo creo que no hemos vivido, de hecho en México en esta era en sí como una represión tan fuerte como han vivido otros países de Sudamérica, que pero para nosotros en el 2000, ¿qué, qué, qué año fue? 2012, ¿no? Cuando también hubo muchísimos presos políticos de Agrapa, porque luego ni siquiera era gente que estuviera vinculada con nada, ¿no? pero que hubo cierta represión y demás, me, me hizo recordar ese momento histórico de México, y, y no sé, me, me conmovió mucho, porque aparte de la lectura, ¿no? que, que bueno, sabemos que no es de, de ella, ¿no? No, es, no es en la voz de ella, de Paula, pero la, la, la lectura es buenísima, o sea, me parece muy, muy bien, este... ¿Cómo se diría? Muy bien interpretada, ¿no? La voz muy muy bien, o sea, sí te, definitivamente también te, te, te lleva, ¿no? A esta, a este momento, a esa desesperación, a esa desesperanza de repente, ¿no? Eh, Creo que es una forma muy chida, ¿no? Esta de las, de las cartas visuales y, y que tienen esta idea de hacer más cartas así. Me parece que es una idea súper innovadora, ¿no? Muy creativa de mostrar algo que pasa de una forma muy sutil, por así decirlo. O sea, es directo, pero al mismo tiempo es sutil y es, no sé, utilizando el arte para poder generar una especie de si bien no de conciencia, pero al menos de de visual de visualizar una situación, ¿no? O sea, quien está ahorita preso no puede hacer eso, ¿no? No puede hablar así ante todos y eh, como bien dice en la carta, así de prácticamente quien está afuera, ayúdeme a que se escuche mi voz, ¿no? Eh, me pareció muy, o sea, me gustó mucho la pieza, me, me gustó así no no tengo o sea no no me encantó o sea me, me conmovió me o sea hizo muchas cosas en mí y creo que eso es muy valioso no porque trascendió esta parte de la formalidad o de ah oh, sí este ah, la pieza bien hecha ah oh, sí es muy rebuscado pero está bien padre y no le entiendo nada o así no no o sea de verdad es que fue una pieza que, que me tocó bastante y me me gustó mucho o sea me Ay, no sé, no, no, o sea, no sé cómo más decirlo porque realmente fue, fue muy, muy, para mí fue como muy, ah. no sé, o sea, no tengo palabras así suficientes para, para decirlo, justo por todo esto que les digo, ¿no? O sea, me pareció increíble usar de esta forma, Tan... Bueno, les voy a decir, o sea, de, de hecho, de inicio pensé, ¿no? Dije, ah, pues que Paula hizo el. el este. la pieza, y luego, luego pensé, bueno, ya clásico, el rollo intimista, así yo hablo otra vez. ¿Sí me explico? <risa> sí pensé primero que iba a ser algo así, cuando empecé a verlo, pues sí me. o sea, por el texto inicial y todo, sí me. O sea, me cambió por completo mi prejuicio, ¿no? Está mal empezar a ver algo ya con un prejuicio. O sea, ya también ya ahí la regué, ¿no? Pero sí me cambió por completo y, y fue para mí así de guau, wow, no manches. O sea, me encantó que, se haya, que hayan usado el material de esta forma y, y las imágenes como de algún modo resultan como muy poéticas. Y muy eh, simbólicas, muy eh, así. <risa> Ajá, porque, bueno, no sé, me, me gustó, me gustó muchísimo. Gracias por esta pieza, la verdad es que son de estas cosas que te hacen como, que te mueven bastante la cabeza, los sentimientos y de todo, ¿no? Sí. No, no, no sé, Carlos, sí, digo... Eh... Esta forma de usar el archivo, pues sí, como dices, es, es relativamente nueva porque usualmente el archivo lo, lo utilizan todos los documentales para, para ilustrar. Hay momentos uh -huh. en que pareciera que es así, ustedes están ilustrando cierta, cierto aspecto de la carta, pero, pero más que eso me parece, un, más que ilustrarlo como tal, me parece como un guiño, un guiño al, al, al tema, un guiño al, a la problemática y, y, y sí, esta... Creo que esta, esta, esta potencia que, que adquieren las imágenes al ser contrastadas con, con el texto sí, eh, es, es, es lo, que, lo que termina por conmover, ¿no? Seguro eso fue lo que, lo, que, lo que tú asumiste, Carla, porque te digo, Carla trabajó conmigo en la Cineteca Nacional en un área que se llama Archivo Memoria, en donde justamente todos los días pues, veíamos un montón de, de cine casero, y por supuesto no es lo mismo verlo así, eh, digamos, en, fuera, uh -huh. fuera de esta, de esta utilización, quizá un poco más en mm -hmm. su contexto, pero darle esta vuelta de tuerca al, al cine casero mm -hmm. es, es francamente eh, es interesante y creo que el, el hecho de que nos platiquen que tienen más cartas está, está padre, ya, ya, queremos, ya queremos verlas. Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo ves, maestro eh, sí, la verdad es que creo que, creo que el, el contraste, a pesar de que pudiera parecer una ilustración, el contraste es bien, bien, bien fuerte, ¿no? Los animales, estos enjaulados, a mí me pareció demoledor el trabajo, ¿no? Eh, y, y, y lo que me pareció más demoledor es que podría haberse filmado en tiempos de la dictadura y pudo haberse filmado hace 20 años o hace 40 o hace 50 casi. Y yo creo que es, es, es de pronto aterrador ver eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo ha impactado, eh, y ya lo hemos dicho en varias, varias eh, emisiones, cómo, cómo impactó y cómo... Cómo fue tan, tan fuerte ¿no? la, la, la dictadura en particular en, en Chile. Y, y, y, ¿Y qué piensan ustedes sobre, sobre, sobre esto? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta pieza dentro como de la historia, pues no solo mediática, sino la historia reciente de, de su país? Yo siento que tiene pues, ecos de, de, de estos... De estos eh, de estos acontecimientos, ¿no? Bueno, yo creo que es innegable eh, para nosotros, desde el área en que trabajamos, desde el espacio y donde trabajamos, eh, la importancia de la historia de, de Chile. Desde la dictadura también. Como que creo que al final son instancias que, que uno siempre intenta mantenerlas presentes también, y por eso también... Eh, el mantenerse crítico, ¿cierto? Como, o el cuestionarnos también nuestras formas de producirlo, de organizarnos. Eh, siento que todo va ligado un poco a eso también. Eh, nosotros hemos trabajado en diferentes espacios, carcelarios, ¿cierto? Eh, en la calle, como desde diferentes aristas, y siempre pasa que nos topamos con otras realidades que quizás fueron mucho más cercanas, sobre todo en tiempos de dictadura. Eh, trabajamos también con, en algún momento haciendo un taller eh, en una casa de resistencia también, ¿cierto? En un sitio de memoria, donde eh, varias personas fueron torturadas, ¿cierto? Presas, eh, políticas, eh, lugares de traslado, más que nada. Eh, es súper importante para nosotros, en verdad, poder eh, agarrar también esto y, y generar eh, esta memoria, ¿cierto? Y por ello también la importancia de, de lo que pasó en la revuelta, ¿cachai? Creo que a nosotros, para nosotros fue súper conmovedor y también fue un motivo más reactivo, ¿cierto? Para estar como constante. Carta de Paula, claro, nace también desde, este, desde esta agitación, ¿cierto? Pero también dentro de esa urgencia nacieron otros trabajos también, ¿cachai? Que, que se generaron también a través de recopilación de videos que hubieron en internet, ¿cachai? Hay un trabajo que se llama Guerra, Tortura y Montaje que también tiene que ver como con, con, con este momento de la revuelta, ¿cierto? En donde eh, es, es importante porque también hay un acontecer que nosotros queremos dejar en evidencia. ¿Cierto? Desde de diferentes aristas, claro, quizás, guerra, tortura y montaje es mucho más clarificador y mucho más frontal como con respecto a las imágenes, a todo, ¿cierto? Porque se evidencia en vivo, ¿cachai? Como in situ, de toda la situación. Carta de Paula es una instancia un poco más... Eh, como memorativa desde lo sensorial, quizás, ¿cachai? como jugar un poco desde las imágenes no claras, pero sí un relato súper claro, ¿cachai? como una narrativa súper armada y súper clara, que viene desde eh, una historia, ¿cierto?, que está pasando, que, que, que, es, que es Paula, ¿cierto?, esta, esta carta. Eh, para nosotros es importante eso, en realidad, como, como poner quizás un precedente dentro de, de estos momentos, que sí lo son, ¿caché? y que sí son importante, importantes, que hoy en la actualidad, de hecho, como con todos, nosotros estuvimos en estallido social, ¿cierto? Estuvimos la revuelta, eh, sucede lo de pandemia, se paraliza todo, nos encerramos, y hace muy poco recién comenzamos a salir de nuevo, hace muy poco de nuevo comenzó a activarse la calle, ¿cachai? Entonces, eh, es importante también que ese salto eh, de pandemia, del encierro, no quede en nada, por eso también era tan importante y urgente para nosotros como... Mantener estos trabajos y mantenerlo activos, ¿cachai? Y, y nosotros cuando hablamos de democratizar, eh, que era lo que mencionaba Michelle Danante, nosotros hablamos de expandir, expander. Toda, todo, todo lo que eh, nosotros tenemos, lo que nosotros quizás pensamos, que se debata, porque al final también es un espacio súper importante para nosotros, como, como el generar conversación, el generar debate, el generar una crítica, porque al final nosotros lo que hacemos es prestar la información, ¿cachai? como, mira, quizás esto es, y de, de las instancias en las que hemos tenido la oportunidad de conversar, estar con gente es bacán también, porque se genera esto, ¿cachai? Y vais cachando que hay gente que tiene diferentes experiencias también desde esta política o desde el salir de la calle, desde la señora que se te acerca y te empieza a hablar de cómo fue para ella vivir una experiencia, ¿cachai? Como súper violenta desde el Estado, ¿cachai? Entonces eh, es súper importante para nosotros como, como mantener estos precedentes, ¿cachai? Por eso también carta de Paula, por eso también la urgencia de seguir como trabajando desde esta área, ¿cachai? Como para no olvidarlo, mantenerlo vivo, creo que al final ese es como el motor también de Globe cinema, eh, mantener eh, todas estas realidades, porque son realidades que están vigentes todavía, ¿cachai? ¿Qué pasa? Que están, ¿cachai? Que son personas, no son números también, que pasa mucho, sobre todo en el sistema carcelario, ¿cachai? Como, esto está ocurriendo ahora y por ende también es importante para nosotros abrirlo y expandirlo y debatirlo y, y generar también, ¿cachai? Como conversación a raíz de esto. Desde un área que es para nosotros como el audiovisual, pues, creo que ahí también se junta y chocamos súper bacán como con esto, como, como trabajamos nuestra forma de pensar, de sentir, cierto, de manera social, colectiva, eh, complementándolo con el otro área que es como ya volar la cabeza, como, como, como contamos esto, desde qué material, cómo lo hacemos, cómo narramos, ¿cachai? como... Cómo transmitir también cosas. Lo sonoro también es súper importante dentro de, del experimental, como cómo, cómo generar toda, toda esta curvatura en una historia y, y, y poder entregar quizás también lo que pensamos, sentimos de una u otra forma, ¿cachai? que nunca va a ser como uno lo piensa, pero sí se genera algo, ¿cachai? y ese algo genera que conversemos, ¿cachai? y que se dé como con diferentes clases de personas, que creo que eso también es súper importante, como no lo estamos haciendo dentro de pura gente que trabaja en el audiovisual, ¿cachai? no lo estamos haciendo con gente que está dentro de la academia y que nos va a decir como un rollo gigante de... ¿Cachai? Son como vivas personas eh, normales, sencillas, ¿cachai? de otros contextos súper ajenos que lo ven y es como, oye, mira, me gusta esto, y es bacán, ¿cachai? Como que ahí también se genera un diálogo súper importante y súper rico para nosotros también, que al final es como lo que rescatamos también para seguir activos, ¿cachai? Y para seguir pensando como, oye, oh, ya, mira, ya, sabéis que el otro día me puse a conversar, ¿cachai? Como se generan cosas a través de esa cercanía también. Y, y es importante, y ahí también está como esto de mantenernos vigentes también, ¿cachai? O activos dentro de, de lo que vaya ocurriendo a nivel político-social en este país. Fracturado. Y pues qué, qué maravilla. Yo solo, quiero, quiero aprovechar esta alta tribuna para decirles que vean en Ultracinema, vean en cada uno de nosotros como un, un aliado más en esta venganza latinoamericana organizada del pueblo junto al cine porque estamos completamente en la misma, ¿no? Digo, nosotros no... no nos ha faltado quizás ese brazo más, más acercarnos a... Digo, lo intentamos, ¿no? O sea, Autocinema se volvió itinerante. Sucedía en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pasan un montón de cosas, y ta tantas que ni siquiera los cineastas se daban tiempo de ir a ver sus propias películas, ¿no? Eso, eso me parecía como extraño. Entonces dijimos, bueno, pues en la Ciudad de México pasan tantas cosas, vamos a agitar la masa, vamos a salir de la ciudad a tratar de descentralizar y expandirnos, que tienes toda la razón, esa, esa, esa palabra me, me gusta más. Entonces empezamos a visitar pequeñas ciudades. Digo, la verdad es que para hacer un, un proyecto independiente, eh, pues fue super, ha sido súper complejo, ¿no? Estamos pensando, estamos repensando esta, esta itinerancia militante, porque pues no, no, siempre salíamos poniendo de nuestra bolsa o a veces quedando mal con los amigos, terminando que ellos pagaran, etcétera, cosas así, ¿no? Que bueno, eh, pero eh, de alguna manera eh, esto está pensado justo para que no solo los, los privilegiados de la Ciudad de México, en donde todo pasa, se acercaran al cine experimental, ¿no? y, y eso, no, no, ahora sí que no sé si está mal que lo, que lo diga yo, que soy el que, que ha gestado esta, esta itinerancia, pero creo que no ha funcionado, maestro Bundo, usted no me dejará mentir, ¿no? Cuando hemos ido a Puebla, cuando hemos ido a Oaxaca, cuando hemos ido... Incluso las, las, ahora las cosas virtuales, ¿no? lo, lo, el brazo, este, el tentáculo del ultracinema, pues llega hasta, hasta Latinoamérica. Y eso no es, no, no, no, no estamos pensando, pues porque queremos dominar el mundo, sino que a través de ese tentáculo que, que aventamos, pues queremos que más gente vea cine experimental, más gente vea que, que hay formas mucho más eh, eh, simples, mucho, mucho menos. Eh, lo mismo, mucho más complejas, el caso es que ellos pueden hacer películas con su celular películas que, que no necesariamente tienen que tener una narrativa que no tienen que trabajar el guión y, y pilotearlo y, y ir con el productor y preocuparse por el cat, no, o sea hay películas hermosas que las puedes hacer sentado frente a tu computadora entonces eh, estamos, ahora sí que ahí hablando de lo que el, el maestro Boon siempre pregona esto hermanados Creo que, creo que este tipo de, de cosas que suceden la, mágicamente en el podcast nos hacen sentir muy felices porque encontramos resonancias ¿no? con jóvenes como ustedes en otro, ahora sí que ahora sí, en, en la otra esquina del continente y, y eso está maravilloso. ¿O no, maestro, no, no, no le llena de energía. Cada semana llegamos al podcast queriendo mandar al diablo al cine experimental porque nadie nos pela. Hoy no, hoy no, porque hoy nos dieron. Un apoyo que todavía no cobramos, pero bueno, estamos en esas. Pero cuando menos en el podcast siempre, ah, no, sí, vamos, vamos a hacer Ultracinema 11. Total, hay un montón de gente allá afuera que, que está con ganas de compartir películas. ¿A poco no, maestro? La, la verdad es que quiero insistir mucho en eso porque <risa> sí me inspira muchísimo. Yo creo que más de una vez eh, he querido tirar la proverbial toalla. Eh, pero finalmente siempre la levantamos entonces pues pues está bastante bastante bien poder poder eh, charlar y llenarse pues de energía sin ánimo de parecer de estas de estos personajes que, que que se van a llenar de energía cada cada primavera las pirámides no pero bueno esas son otras cuestiones ¿no? que seguramente en Chile habrá también personajes así pero bueno eh, ahora que a, a, ahora hace frío por allá pero seguramente este pasará algo similar me ¿no? perdí este mundo. fue una pregunta fue una afirmación fue un, solo un comentario. Fue pues solo un comentario, este, fue nada más, eh, pues, pues no hice la, la, la intención de pregunta, entonces, este, pues no. Ok, pues ok, no. ok. Es que usted es muy cuico, acabo de, de aprender esa palabra. Usted es muy cuico para nosotros, nuestro, acá cuico es el policía, ¿no? Policía, incluso los, los más los más comunes así como de tránsito en la historia, <risa> esos son los cuicos cuando dijeron ya, rato, no, esos ese. cuicos que esos cuicos que sí tienen cámaras dijimos ok. pero ya, ya entendí que cuico es así como nuestro como fifi no son sí. los... en chile sí sí ¿Qué no? <risa> es como un cheto claro sí. muy bien. pues este pues qué maravilla la verdad es que sí sí es muy Sí, siempre nos llenamos de energía con el podcast. Yo creo que por eso no, no, hemos dejado, no hemos dejado de hacerlo, porque nos descubrimos, ahora sí que nos descubrimos, va a sonar así como, ay, pues sí, pero nos descubrimos en los ojos el, de nuestros invitados, ¿no? Y eso está, eso está padrísimo. Eh, y pues no sé, no sé, Carla, Carla, tienes que desquitar tu sueldo que, que no te vamos a pagar, pero bueno, desquita tu sueldo de, de, de conductora invitada. Carla, y sí, aquí estoy. ¿Qué? No, pues no, este, ¿por, por qué ah, quieren que haga un comentario al aire como boom? Ah, no sé. No, no, no, no, pues este, para mí es bien chido que, pues los creadores, en este caso ustedes que son chilenos. Eh, pues también se unan ¿no? a toda la banda que pues en Latinoamérica está haciendo cosas, aquí en México está haciendo cosas de, de todos modos, o sea, ya siendo gestando o como digo, gestionando, creando tal cual y demás. Eh, me gusta mucho que el estilo de su, en este caso ahorita que estaban hablando de de la, bueno, sobre todo que estaba hablando de, de otra pieza, ¿no? Que era como más directa y más sí eh, Creo que, bueno, pues siempre, o sea, debe estar ese lugar para las cosas que tal vez no son tan directas o son poéticas porque son un respiro que también te hace pensar, ¿no? O sea, son muy importantes los silencios, la oscuridad, eh, el respiro, pues, ¿no? Ya sea en cualquiera de las eh, formas expresivas en nuestro caminar diario, pues, ¿no? También debemos de hacer altos para poder retomar o repensar las cosas, ¿no? Porque a veces se pueden volver en gritos constantes y nadie se escucha. Y creo que eso es lo valioso de, de la carta y, de, y será lo valioso de las siguientes cartas que son esos respiros que no son gritos, pero que sí son llamados, ¿no? Y son llamados desde una forma más este, poética, pero que sigue siendo una forma que nos hace pensar, que nos hace tocar, que nos hace conectarnos con algo, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen ejemplo de... que pues de algún modo también nos inspira a los demás para, para crear más allá de de estas formas, no quiero decirlo comunes, pero es que es lo normal, ¿no? Cuando estamos en una problemática o así, pues tal vez lo primero que hacemos es reaccionar y reaccionamos por lo regular, así a gritos, a, a una forma más como diríamos más agresiva, tal vez decirlo, ¿no? Eh, como en la, en la medida de lo que estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Vemos violencia y reaccionamos igual de la misma forma. Ese es como un primer paso, ¿no? Siento yo, es como una primera forma de reacción. Pero después, las que vienen después son un poco más tranquilas, por así decirlo. Pero no por ello menos, fu pues menos fuertes, ¿no? Al contrario, tal vez adquieren mucho más fuerza justo porque ya tienen ya como un periodo de procesamiento en donde la cosa va más a lo profundo, ¿no? Eh, y creo que eso está muy muy chido porque nos ayuda hacia las demás personas que vemos esta pieza nos ayuda como a inspirarnos en unas formas creativas distintas no también en decir bueno pues ya pasamos de este plano vamos al otro y demás no este, digo ya hablaron de la onda de las dictaduras y todo pues bueno esas cosas son cosas que sabemos eh, pues yo creo que en toda Latinoamérica, espero que todos los latinoamericanos conozcamos esas partes de la historia, porque pues, es importante, ¿no? Se dice que para no repetirla, pues debemos recordar, ¿no? Está la memoria. Aunque, ay, okay, bueno, de repente, pues ya, luego parece que ni eso. Este, pero, pues, finalmente es responsabilidad de de los habitantes de las naciones, estar haciendo esa memoria, no es de nadie más, o sea, realmente es nuestra responsabilidad hacer esa memoria y acomodarnos o no acomodarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? Eso está, está muy chido, aunque fíjense que la otra vez leía algo como sobre Allende y, y decía, o sea, es que no sé, es muy loco porque de repente hay quienes pareciera que tratan estas partes de la historia, las partes oscuras, las partes dolorosas, las quieren como desmitificar según, pero denostándolo o diciendo es que no es cierto, o sea, es que por ejemplo no es es que no es cierto, es que los chilenos sabemos que, porque de hecho era alguien chileno que había escrito eso, es que los chilenos sabemos que ¿Cómo se llama? Que, que con, lo, con la historia de, de, el, de la muerte de Allende y todo lo que sucedió y no sé qué, pues solo nos quisieron manipular porque no es cierto que fuera un, este pues diríamos, un libertador o lo que fuera, ¿no? Y tú dices, no manches, ¿de verdad? <ríe> o sea que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Porque... Eh, ta, o sea, no solo es allá en Chilo donde hay grupos de personas que de algún modo minimizan eh, las heridas de la historia, ¿no? Como que las quieren borrar, así como que, pero pues si no es cierto, ¿no? O sea, pero si, si no existe tal, ¿no? Si nunca, O sea, sí existió, pero la verdad es que fue una manipulación, o sea, ¿cómo una manipulación? Bueno... <risa> O sea, y eso creo que es lo que nos habla de que pues definitivamente tenemos que seguir ejerciendo la memoria de diferentes formas, ¿no? Y tocar allá a esos puntos de la memoria constantemente, ¿no? Fue un comentario. Ah. Está bueno que aclares. ¿Cómo ven, chicos? Hola. Ahora sí. <ríe> Pablo, Pablo está durmiendo parece, no se despega. <ríe> no, genial. Creo que siempre es importante en realidad mantener ay, la memoria activa, viva, cultivada constantemente. Es difícil, pero bueno. Se cruzan oh. caminos como el cine experimental y la política. <risa> Así que, bacán, bacán. Hay que mantenerse activo, nomás yo creo que eso es lo que hay que hacer. Resistencia también, porque qué difícil es mantenerse haciendo esta actividad tan bonita y tan precarizada también. Pero se puede, se puede. Pues sí, digamos que no, no, los, los la ganancia no viene económicamente, sino viene en este tipo de de encuentros, vienen este tipo de, de, de, de sí. cuando tú compartes estas películas de repente con gente que dices, pues a lo mejor ni le va a entender y te sorprenden, ¿no? Sí. De, de, de, incluso son más cercanas que muchos otros elevados como, a grados académicos. Sí. Entonces, Lo que mencionabas tú también, creo que es importante el, el de repente encontrarse con gente que piensa o está haciendo cosas eh, muy similares a las tuyas, ¿cachai? Creo que eso también es súper bacán, que es como este mo motor movilizador también o activador para mantenerse también latente. Como es, es bonito y es bacán también, como que ahí uno se da cuenta que es oh, bacán, eh, hay más gente que está en la misma que uno resistiendo en Ecuador, Argentina, igual nos ha, nos ha tocado como conocer gente y ha sido bien bacán, es bien bonito también. Oigan, Buenísimo, pues. ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué pasó? No, es que ahorita que decía lo de resistiendo y la resistencia, tengo una amiga colombiana que es bailarina y este y ella apenas creó una pieza que... Ay, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero bueno. La onda es que como que el eslogan de la piensa es algo así como la insistencia del gozo o algo así. Entonces me contaba que, que sí, que de inicio ella había pensado la resistencia ¿no? a través del gozo. Y después me dijo, no, me dijo, es que ¿sabes qué? Me dice, como que ya pensé que estará más chido la insistencia. ¿Por qué? Me dice, porque es como que estás ahí todo el tiempo, pero tal vez ya no estás en sí peleando, sino más bien simplemente ya estás tomando, eh, ella hablaba de la, como la rebelión a través del gozo, ¿no?, el disfrute, ¿no?, de la vida y como el concepto general del gozo desde una visión sociológica y quién sabe qué, y entonces decía que a que ella le latía el concepto de insistencia, por, más que el de resistencia, porque decía, porque tal vez, o sea, si estamos como resistiendo es como, como algo que un día va, pues te va a cansar, se va a romper, va a valer que eso, ¿no? Y entonces desde su punto de vista, la insistencia es como una cosa similar a la resistencia, pero más bien ya como simplemente lo adoptas, ¿no? Adoptas esta vía, de, en este caso, por ejemplo, de ella, creativa, de, de generar de su baile o lo que fuera, y esa es su forma de gozar y esa es su forma de insistir en un concepto que libera, ¿no? Libera de las cadenas o qué sé yo. Bueno, nada más se los quería contar. Sí, igual lo que decía la Diandra es súper importante como que los talleres en sí o este método no pedagógico que tuvimos de sorpresa, como que nos ha acercado también a otras realidades de Latinoamérica, de compañeros y compañeras en México, Ecuador, Argentina. Y así mismo, como ustedes nos hemos reencontrado, también nos encontramos con otros compañeros y compañeras, con en Contrapique, con Silvando Bemba en Argentina, Contrapique en Ecuador. Y así a partir de la educación y a partir de todos estos procesos del cine experimental es que también nos vamos abriendo esta forma también de resistir. Creo yo que es súper importante mantener este aliento, esta fuerza que, que quizás no lo valoran otras personas o que el día de mañana quizás no importe mucho, pero sí hoy en día hay movimiento. Y eso también es el cine, como que no para de accionar, no para de moverse. Entonces tenemos que seguir adelante, eh, que este, este abono que está recibiendo Ultra MX no sea un espacio para acomodarse, sino que también sea para que se siga potenciando y que también la autogestión es súper eh, importante dentro de este proceso, ya son 10 años que, han, que ustedes llevan el festival, y dentro de esos 10 años yo creo que hemos aprendido un montón también, cineasta y no cineasta, acercarnos aún más al cine experimental, entonces es súper importante que, que sigamos unificándonos, no solo en los espacios también de resistencia del cine, sino que también aquello aquellos y aquellas personas que como un preso, como una dueña de casa, como un niño, puedan también acercarse a hacer películas de cine experimental. Y eso es lo que es el desafío constante de nosotros, de poder llevar este cine, que no es un cine que, que sea visualmente, que, que no se entiende, que es una hueá cheta, que nadie entiende, que, que no habla de nada y que no dice nada, sino que todo lo contrario, es un cine experimental que habla de nosotros, que dice nuestras problemáticas porque de aquí nos construimos y de aquí vamos para adelante, ¿no? Mirando el futuro y hacia adelante resistiendo con Colectivo Love Cinema y Ultra MX, así que muchas gracias, chiquillos. No, pues creo que no lo pudieron haber dicho mejor para, para cerrar esta, esta, esta emisión del podcast. Eh, reiterarles que, que estamos acá eh, muy pendientes de, de lo que hagan. Sus próximas cartas, por favor, o cartas o no cartas, sus próximas creaciones, por favor, compártanos, seremos muy felices también de de, de, a, a, a, al mismo tiempo compartirla por acá con, con el público mexicano. Y, eh, y pues nos encantará si en algún momento vuelven a hacer funciones que consideren los, los, las películas de cine experimental mexicano, nosotros felices de, de compartírselas. Entonces, bueno, pues eh, quedamos quedamos ahí conectados. Maestro Bunt, ¿algo que quiere usted agregar? Pues, eh, Desde su, su sabiduría, pues eh, no sé, no, no sé, cada vez me siento menos sabio y más ignorante, pero por eso me gusta <risas> seguir aprendiendo. Y, y la verdad es que me entusiasma enormemente conocerles y conocer todos nuestros colegas que están en, en, en, en América Latina. Eh, pues nada, más yo creo que Carta, carta Paula es. Devastador, pero es muy necesario, como dice Thais, no olvidar, ¿no? Yo creo que es un trabajo que, que, que simbra y a quien no le simbra, pues realmente pues no sé de qué está hecho, porque es un trabajo muy fuerte, es un trabajo eh, que, que me parece que... Que, que lleva el espíritu de lo que hablábamos al principio de la charla, de este cine, cine experimental, cine de reapropiación, que debería estar más en boga en nuestra región, porque es como muy, muy orgánico, muy cercano a nosotros. Me parece que la, el, la utilización de, de este material, igual también un abrazo, un saludo a Salvi, doquiera que esté en el punto del planeta en el que esté, eh, yo creo que este material en Super 8, es, es, eh, es, esta, esta reutilización, esta resignificación del material me pareció extraordinaria en este, en este trabajo y insisto mucho en esta, en esta atemporalidad. ¿no? Y ya lo hemos visto en trabajos anteriores, eh, co, co, por coincidencia también de, de, de, de grandes amigos chilenos. Yo creo que esta temporalidad marca, marca como una tendencia bien, bien interesante eh, en el trabajo de, de aquel país que, que pues está muy cercano a nosotros y que pues ojalá en algún punto del planeta nos, nos encontremos presencialmente en algún momento para seguir charlando de estas y, y otros temas que tienen que ver con la producción audiovisual, que yo creo que está, está, está, estamos llegando a un... A un, a un estallido, ¿no? a un gran, gran, una gran, gran producción audiovisual. Les agradezco mucho, Pablo, Thais, eh, Blog Cinema. Yo creo que es, es, es, una, es una iniciativa extraordinaria y pues les agradezco muchísimo su tiempo. Y, y pues, eh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchos saludos a, a todos. Fantástico, Maestro Bunt. Carla, un, un pensamiento final. Pues muchas gracias, eh, como lo he dicho en otras ocasiones, porque es un regalo, muchas gracias por, por compartir su creación, ¿no? eso es muy valioso, Bueno, es porque es de la única forma en que puede ser la creación algo diferente. ¿no? Eh, muchas gracias por eso, muchas gracias por su presencia acá en el podcast, y, pues, en efecto, pues, ojalá podamos seguir viendo más material, más cosas que ustedes estén, bueno, vayan a hacer. Eh, y, pues, no sé, yo creo que está chido pensarnos como, como hermanos, ah, ¿no?, latinoamericanos, como, pues, nos echamos la mano, como, como que estamos conectados, ¿no? Entonces, eh, pues, me gusta mucho que, que, que a través de, del arte, a través del cine experimental, también se puedan hacer estas conexiones, estos, estas ligas ¿no? de, de contacto. Y pues muchas gracias. Gracias, Micha. Gracias, Boon. Gracias, Thais. Gracias, Pablo. Pues sí, fantástico, chicos. Pues gracias por tomarse el tiempo de, de platicar con nosotros. Nos, nos vamos con muchas, muchas energías, con muchas ganas. Con... Con, este, con todo hacia el cierre de ultracinema. Para el momento cuando salga este podcast, eh, estaremos a nada de, de concluir la décima edición eh, acá en Tepostlán con un evento de, de cine expandido y con la presentación de la, eh, digamos, de la Selección Mexicana Cine Experimental. Entonces, bueno, pues quien nos escuche y todavía no, no se ha enterado, todavía está tiempo de venir a Tepostlán. Y, y, y compartir con nosotros eh, este cierre eh, con todo. Además, está, uh, eso está abierto desde, desde hace un rato, pero bueno, todavía están, estarán a tiempo de inscribirse a, a los dos eventos maravillosos que el cineasta español Anthony Pinent nos, nos ha ofrecido: eh, el seminario acerca de su, de su obra monumental I Still Believe in Celluloid, que, eh, que bueno, va a estar espectacular porque nos va a dar. Eh, un panorama muy, muy profundo sobre su proceso creativo de esta serie. Además tendrán la posibilidad de, de, de, de conversar con Anthony y de eh, pues, adquirir el libro si están por acá en, en México. Eh, chicos, los invito, estamos viendo la... la eh, estamos pensando cobrar, pero yo creo que a estas alturas del partido ya lo vamos a hacer mejor gratis, porque lo que queremos es que la gente se, se, se apunte, que aproveche la, desde que esto se llamaba Ultracinema, eh, digo, desde, desde que el Ultracinema se llamaba Jornadas de Repropiación, hemos querido colaborar con Anthony lo admiramos muchísimo y ahora se nos da la oportunidad. Eso sucederá el, el, el sábado 14 y el domingo 15, él nos va a hablar de, de, de, de sus, va, va a hacer una masterclass monográfica sobre su, su trabajo, tendremos la oportunidad de ver eh, esta obra monumental, esta maravilla de la repropiación que se llama... Eh, Gris, que es, que es una cosa que le tomó un montón de tiempo, un montón de años y es brutal, es contundente, es una joya para, para darnos la oportunidad de verla, en su, de, de verla y volverla a ver muchas veces. La va a liberar eh, pues, el viernes 13 y, eh, y ahí tendremos la oportunidad de verla y platicar con él el domingo 15 en esta Masterclass. Entonces, pues ahí los, los invitamos a que se se apunten no solo a nuestros invitados, sino a todos los que nos están escuchando. ¿Quieres decir algo, Pablo? Levantaste la, ahora sí que levantaste la mano. Sí, ahora que están aprovechando de dar invitaciones, nosotros también queríamos hacer una. ¿Podemos? Por claro, por supuesto. Nosotros vamos a estar el, en junio en el Festival Itinerante de Cine Latinoamericano, atemporal, en la segunda edición. Vamos a estar en Cajamarca, Perú, realizando un taller llamado... Taller Videográfico de la Memoria Subrealidades en este subdesarrollo que consta de seis sesiones donde vamos a hacer películas a partir del de, eh, archivo cajamarquino de, la, de quienes se inscriban también, entonces invitamos a todos quienes estén escuchando el podcast para que se inscriban, va a ser de forma presencial ahí en Cajamarca, Perú, así que están todos y todos invitados Qué maravilla, qué maravilla Vamos a tener que recortarle el salario al maestro Bunt para poder traerlos, yo creo que eso valdría la pena este, o, no para darle, o, no para o para ir a quincena. Perú o para ir a Perú también ah, bueno, eso estaría fantástico, imagínate que nos pudiéramos ir a Perú pero creo que más bien con una quincena que no le paguemos a usted Maestro Bond podemos traerlo a, puedo, a puedo echar mano hasta de dos de dos quincenas, okay, dos quincenas. Bueno, con, con, tal de, con tal de seguir conversando y conociéndonos y que, vengan a dar, que vengan a dar un taller no, no importa, hasta buenísimo. dos quincenas dos quincenas bueno. Lo platicamos, lo platicamos y pues nada chicos, agradecerles muchísimo de nuevo nos eh, pues aquí andamos, ya saben, la puerta está abierta para ustedes de, de, de cinema siempre y les mandamos un saludo desde Plan Montreal y la Ciudad de México hasta Santiago, nos escuchamos en la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata y más eh, eh, iba a decir? Escuchado. Escuchado Exacto y, y nos, nos quedamos con, la, con la, la frase del día Es expandir para resistir O resistir para expandir Eso, eso creo, que, creo que es el resumen de todo esto Nos vemos en la, Nos escuchamos en la próxima Adiós Nos vayan a ir, ¿eh? nos vayan a ir. Adiós sí, sí. Abuelte, <risa> <plan> <risa> Chau Chao, Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas